donde mi mamá y yo salí y con lo, los niños míos lo, tenían su, lo tenía su papá lo había llevado porque ahí no había yo tenía el tanque cerrado todo yo tenía todo bien puesto yo, yo no nunca dejé de que nada y la el switch yo siempre lo bajaba porque el switch estaba en la puerta y el, el, el contador a veces sonaba y yo cogía miedo y salía a veces tenía manestía aquí con miedo a eso mismo y el alambre, ellos vinieron a conectarme la luz, la gente de, de, de norte, y me dejaron el alambre así, casi guindando, pegado de la, de, de, de la casita, y era una casita de madera, eso coge fuego de una vez.